El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte renovó este lunes tres meses de prisión preventiva contra el acusado de herir de bala a Víctor Alegría alias Nino Alegría. Densi López, acusado de tentativa de homicidio, continuará cumpliendo medida cautelar luego de que la jueza Isolina Contreras ratificara la decisión. Por entender no existen nuevos presupuestos que ameriten la variación de dicha medida. Eh, los el presupuesto mayor que tomó en el poder de Atención Permanente al momento de imponer esta medida de cohesión fue la gravedad del hecho que se le imputa a este ciudadano, además de la pena imponible en caso de condena y el daño que debe de ser resarcido a la víctima. Cosas que en el día de hoy no han validado. Por vía de consecuencia entiende este tribunal que debe renovar la medida de cohesión que pese en contra del imputado. El tribunal decide de la manera siguiente. Primero, declara buen y en cuanto a la presente revisión de oficio por haber sido hecha de conformidad con lo que establece en los artículos 238 y 239 del Código Procesal Penal. En cuanto al punto ratifica la medida de cohesión que pese en contra del diputado, renovando la misma por espacio de tres meses más. La bueno, revisión de oficio en contra del imputado Densi López. Hoy se le renovó la prisión preventiva por tres meses más, entendiendo la juez que no han variado los presupuestos que dieron lugar a su imposición. Y esperamos, ya estamos a la espera de la notificación de la acusación para conocer la audiencia preliminar que se conocerá en su contra. Y ahí pues se determinará eh, su envío a juicio y posteriormente en juicio esperamos una sentencia condenatoria que sea ejemplar para este caso. En relación a la calificación jurídica en este hecho, tentativa de asesinato la te es la calificación jurídica. Toda vez que hubo una premeditación eh, y esos disparos, por demás, ocasionaron lesión permanente en la víctima Nino Alegría. Más o menos para cuando se estaría conociendo ya lo que es la audiencia preliminar. Entendemos nosotros que un máximo de 30 días ya estaremos conociéndola. Recordamos en torno a este hecho que se registró en fecha 3 de marzo del presente año en el Parque Los Mártires de esta localidad durante una discusión. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.